Nos encontramos en Puerto Banús, este sitio emblemático de Marbella, la Costa del Sol y vamos a hablar con Humberto y con Noelia y que hoy es un día especial porque PICU bueno, se inaugura oficialmente aunque ya estaba abierto, enhorabuena Muchas gracias Helenita pues aquí, contento en la inauguración, ya era hora, ¿no? Ya te dijimos antes que empiece el verano, ya está rodado, está a criarlo, hay que inaugurar, hay que hacer la fiesta. Bueno, vamos a hablar de la carta. Creo que había hecho cambios desde que abristeis y tal, sí. había hecho pruebas, había hecho el rodaje, ya está el rodaje hecho. Y contarme ahora cuál es la puesta de escena. Bueno, mira, nosotros es eh, comida de mar, ¿no? Eh, no es una marisquería exclusivamente, tenemos comida moderna, está enfocada para un público saludable, eh, con mucho gusto los platos, tenemos un chef que es Leo, que tiene una trayectoria, entonces le ha, le ha puesto ese toque de gourmet a los platos, pero no siempre con cantidades eh, justas, ¿sabes? porque siempre nosotros somos, es claro, nuestro que estilo que no queden con hambre que no queden con hambre a la gente sí, nosotros siempre muy bonito pero ponle, ponle comida a plato ponle comida <risa> entonces pues es nuestro estilo más que nada pues son paella, mariscada eh, croqueta eh, gamba pilpil pil, un poquito un punto de carne también, también tenemos, carne. tenemos chatorian, entre cosas de la mejor calidad carnes argentinas también es porque especialista me han, también. Idea, me han robado la idea del gaucho me lo han robado, me lo han robado <risa> Le digo, ¿qué hace esto acá? Cuando llego yo, era un plato, un Chateaubriand, súper bien puesto, le digo, más rico que el de allá. Le digo, ¿qué hace esto acá? Este, este, no lo sabían explicar, le digo, que se quede porque está buenísimo. La verdad que es uno de los mejores platos, el Chateaubriand. Anotadlo. Los desayunos vuestros aquí en Picú, sé que teníais una carta de desayuno que era única, no la había visto en ningún otro sitio antes. Voy a continuar sí. con esos no. Sí, sí, sí, sí, sí, muy internacional porque la gente extranjera, madruga, anda a las 8 de la mañana dando vuelta por aquí, eso lo descubrimos con la Venecia, que teníamos gente a las 8 de la mañana que quería comer, desayunar, eh, pues sus huevos benedictos, florentinos, nosotros aprendimos también de nuestros propios clientes lo que pedían, no, yo quiero el melé de esta manera, de esta manera, Y con los clientes ya habituales nos ayudaron un montón, especialmente un par de ellos, suecos, holandeses, finlandeses, ingleses, y un poco de toda la experiencia de estar tantos años acá, hemos hecho una carta muy adaptada para el público que tenemos en Puerto Banú. Y también mantenemos la tostada con tomate y aceite de, de, de española, que tiene que estar, con jamón, lo básico, y luego extendido. Como los China, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Que lo hay, aquí lo hay. No, cabe destacar puerto. que somos los únicos abiertos de las 8 de la mañana aquí en Puerto. Y, y cerramos a la uh -huh. hora que se cierra en Puerto Banú. O sea que oh, todo el oh, día to es cocina abierta desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Todos los, días, ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cómo veis el 2023? Porque el 2022 creo que ha sido un poco para ponernos en el equilibrio de lo que nos faltaba en los años anteriores. ¿Cómo veis el 2023? ¿Lo veis ya normalizado todo? Sí, yo creo que ya eh, los años antes, el, el 2022 fue muy bueno. Y el 2023 nosotros tenemos grandes expectativas, estamos nosotros fuertes también después de una pandemia que nos ha, nos ha hecho daño. nosotros Estos dos años hemos podido recuperar y la verdad es que este año creemos que es el más fuerte. Nosotros, por lo menos hablando particularmente, nos sentimos con mucha fuerza para empezar. Estamos con tanta confianza, con tanto aplomo eh, y fuerza que hasta quiere abrir otro. Ah, no te lo contó. Bueno, algo sabía, algo había escuchado, pero no me atrevía a adelantar nada sin que vosotros dijerais. Es un secreto a viva voz. Sí, sí, pero sí. próximamente. ¿no? Próximamente, en abril ya es una ampliación de lo que ya teníamos, pero un concepto nuevo, así que estamos ya? en obra. ¿Cómo se llama? Eh? La la la. La palabra la sería Va a ser un nombre que va a tener mucha influencia, ¿no? Porque incluso hay una canción que ganó un Eurovisión con el la, la La La, o sea que no se nos va a olvidar ya. Sí, empezamos bien, digamos, con una canción. Bueno, estamos de inauguración con DJ, música, buen ambiente, vuestros clientes vendrán. Y, bueno, Viene un saxofonista y muchísimos amigos que siempre, como son, vienen tarde, pero ya llegarán todos. Y seguro luego no se quieren ir, pero bueno... Vendrán, están, están eh, todo el mundo. Ya vamos, ya vamos, menos unas 200 personas, nada más o menos, se han, ya que han confirmado. Así que vamos a armar un poco de, de bulla acá en puerto. Pero ¿Cuál es el secreto de que estéis tan fenomenal, estéis tan bien y todos los clientes hablen Yo bien de vosotros? ¿Cuál es el secreto? ¿Tenéis una varita más? No, tiene un marido apuesto. <risa> ¿Tienes, no tienes al revés, al no ya, me pongas no sin pareja porque soy divino no, y, feliz, y siempre feliz, estaremos apoyando no, como tantos amigos que tenéis. Muchísimas gracias. No, no, gracias no, no, el, el secreto te voy a decir la verdad. Eh, lo debemos muchísimo a Noelia y a todo el grupo que forma parte y está alrededor de ella como ya un grupo consolidado de empleados de hace muchísimos años. Tanto ella como ella en lo personal eh, se actualiza, se profesionaliza, estudia, eh, lo hace en el Pyme, siempre está sacando grado, grado, grado, y ha logrado que eh, todo su entorno también le ha, mediante el pago de cursos y especializaciones, a cada una de ellas. Eh, se especialicen obviamente en lo que es toda la parte de administración y gastronomía y, e implementen los diferentes métodos que actualmente se están usando en todos los restaurantes top y gracias a eso estamos mejorando punto a punto eh, cada uno de nuestros restaurantes. Ya son cinco, van a ser cinco de verdad. ¿Cuántos Entonces, puestos de empleo generáis con vuestro restaurante? ¿Cuántas familias comen? en 180, este, este verano van a ser 180. Es importante de dar este dato, porque son muchas familias que gracias también a que los negocios funcionan, pueden vivir también. 180 dolores de cabeza, cada uno gracias. es un mundo, tiene, tiene la gratificación, pero uy, cada persona es un mundo. Hay que saber tratarla, hay que saber llevarla, somos una gran familia y por eso nos siguen tanto también, hay que, hay que, hay que entenderlo así. Porque si no... Enhorabuena a los dos, Gracias. muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias a todos, quería decirles que PICU se ha abierto hace un año pero hemos hecho la apertura oficial el día de hoy eh, esperando a, que, a ponerlo en funcionamiento y que todo salga como en este momento queremos que salga así que les presentamos un restaurante estilo mediterráneo con todas sus letras con un, con un ambiente fresco, agradable, familiar, chic aquí en, en frente del maestro en Honor del Cordobanú. O sea que gracias a todos. Quiero o, agradecer también a Noelia, que después de ella la idea, un día me vino y me dijo, Uber se desocupó el Villa parieron a la par del gaucho. Te digo, no mamá, no, no, no, no. Ya firmé. Fue así, fue así, fue así que se abrió, se empezó la idea. Bueno, con este ya vamos a contar eh, con el próximo que vamos a abrir en, en, en Semana Santa que se llama La Lala Brasserie, del otro lado del puerto vamos a contar con cinco restaurantes. Que no hubiésemos podido hacerlo solos si no teníamos la ayuda de todo este grupo magnífico de gente que nos apoya, que está día a día de hace años. Paqui, ¿dónde estás? Vení para acá, vos no estás hace años con nosotros, pero... No, Paqui está hace 5 o 6 años. Este está hace 10 años. También la desde que la conoce porque es tu hermano. Cuidado con eso, ¿eh? que aguante. Bueno, vamos a... Pro... ¿Noelia quiere decir unas palabras? No, no, no. Noelia no, no. Noelia quiere decir unas palabras. Buenas noches. Bueno, poco más me queda de decir. La verdad, muchísimas gracias por venir. El grupo... Teníamos muchísima gente para invitar, pero queríamos estar y, y eh, Hoy estoy disfrutando porque Tipu ha sido eh, nuestra evolución del Pokémon, como dice mi hijo. Hemos aprendido muchísimo en este local. Cosas, cosas que hemos aprendido en el 8, lo hemos aplicado acá. Y en el próximo, seguimos aprendiendo, seguimos aplicando tengo que agradecer a Keise que es la creadora de Picu, realmente el nombre, el estilo ella ha sido la creadora de la marca y muchísimas gracias a todos por venir voy a cortar la cinta que llevo seis meses de que abrimos intentando hacer la fiesta de apertura pero no me dejaban y vamos a hacer la apertura espero que vengan a conocernos a disfrutarlo y que pasemos muy buenos momentos acá muchas gracias a todos Oh, oh, oh, hola Un segundo, nada más, un minuto por si te Silencio, <risa> por favor Bueno, buenas noches y Buenas noches a todos eh, Yo soy un, un Fiel servidor y Amigo de Noelia, y nuestro eh, Y la verdad La verdad la de que he querido estar esta noche aquí porque encuentro increíble. Silencio por favor, solo un minuto. Esta noche eh, encuentro increíble lo que ellos están haciendo por nosotros, por Marbella. Se merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño el respeto. Estaba planeado, yo había preparado algo para cantar, pero desgraciadamente mi teléfono no se puede acoplar a ese sistema de sonido voy a hacer algo a capela para desearles ¡Ay! para desearles muchísima suerte en todo lo que emprendan. por mucho sal, Hombre, gracias, gracias y divertirse okay, foto, foto Foto Foto, okay. okay. Foto